En al salario presidente, que se han aumentado algunos funcionarios ¿cuál es su opinión? yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero por, por primera vez opinar sobre este tema yo creo que lo que ellos le han llamado indexación o aumento de salario en las condiciones actuales en que vive el mundo, ni siquiera la República Dominicana han sido acciones imprudentes ahora yo quiero también aclarar que en el gobierno central donde nosotros disponemos y ordenamos, y el Ministerio de Administración Pública tiene total control. No ha habido ni en los ministros, ni en los viceministros ningún aumento, y todo lo contrario. Nosotros manejamos cada centavo con la mayor eficiencia, buscando transparencia en un país que no estaba acostumbrado a eso. Ahora también quiero decir que donde han habido en esos aumentos, en cuatro o cinco entidades autónomas, son especialmente las superintendencias, algunas de ellas donde yo no he podido ni siquiera cambiar el director porque están por varios años y así es que dice la ley. Y tiene esas entidades autónomas hay que respetar y yo soy un respetuoso tanto de las leyes como de la constitución. Y repito, algunas de esas eh, superintendencias yo no he podido ni siquiera hacer cambios porque tienen un tiempo específico que así lo indica su ley, cada una de esas leyes, que fue leyes hechas y promulgadas en periodos anteriores. Okay. Incluso el Ministerio de Administración Pública, por esa misma situación hace unos meses, nos decía que debíamos en muchas de esas eh, entidades autónomas, si bien mantener su autonomía sobre sus acciones, que en el caso del gasto, tener algún tipo de de control y de coadministración y el Ministerio de Administración Pública está trabajando en ese sentido para ver si la llevamos al CES y que en esas entidades autónomas pues no puedan, como puede hoy y como dice la ley, no puedan actuar ya de manera eh, autónoma en cuanto a sus ingresos.